Bienvenidos al Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Y también bienvenido a, a Damián. ¿eh? Estaba por decir Andrés, el negro petate, te, te digo de varias maneras. De cualquier forma respondo. No Porque hace como 10 años nos conocemos con él, así que eh, en un momento le decíamos Damián, en el otro momento Andrés, Andrés, el negro. ¿Cuál preferimos ahora? No, ahora es Damián. Hoy estoy, me levanté con, con que me llamen Damián. Hoy soy Damián. Bueno. <risa> Y te quiero eh, contar que tenemos dos deportes de los que vamos a hablar hoy. Tenemos para powerlifting y tenemos karting. Algo de eso. Más ¿conocés? que autitos chocadores, por ahí cerca de los pues, autitos, pero el karting no. Me, bueno, me encantaría practicarlo, pero todavía no. Hoy nos visita Tiago Engler, que nos va a contar sobre para powerlifting. Así que en el segundo bloque vamos a estar con él y después. Y en el segundo bloque tenemos a Agustina Tajada, que nos va a comentar un poco de lo que es el karting y lo, todo lo que tiene que ver el, el mundo ese del. El autom ¿no? automovilismo. El automovilismo <risas> y carne. Bueno, dale, entonces vamos al siguiente bloque y cerramos así, tirando la pelota. Bueno, seguimos en club atlético, ahora sí ya lo tenemos en piso. A Thiago, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, queríamos saber en qué consiste el powerlifting. El para powerlifting consiste en levantamiento de pesa en press de banca, en banco plano. Son tres tiradas, tres intentos. Hay tres jueces. Uno lo tenés en atrás tuyo, central, y otros dos en las esquinas. Eh, tienen... Por Ejemplo en el nacional hay banderas o también puede ser luces blancas y rojas, son tres y tres. Eh, gana la mayoría, por ejemplo, te dan dos blancas, una roja, es válido el levantamiento. El levantamiento consiste en descolgar la barra perfecto, tenerla, bajarla, ponerla un segundo y la subís, perfecto. No puede, perfecto. Este, esa que eso fue, fue un entrenamiento en el cenar eso fue un poco del entrenamiento ahora, le había pasado eh, competencias, cuando estaba en competencia, ahí estábamos en el gimnasio entrenando. Sí. Consiste, no se te puede ni torcer la barra, ni puedes temblar, no se te puede ni trabar. ¿No se puede temblar? No, no se puede nada, ah. tiene que ser perfecto, así como bajás, Tú subís. O sea que además de, de, de hacer la fuerza, tenés que mantener la tensión en el brazo para que no claro, te... Claro, es más técnica que otra cosa. Claro. ¿Son tres tiradas? Ahí, eso fue en los evitas. perfecto Esa me dieron nulo, claro. porque se me trabó. Si bien se ve un poquito, a ver si ¿sí lo repiten. ¿Son eh, tres tiradas? Tía? Son tres tiradas. Okay. Podés, tenés que ir levantando uh -huh. eh, siempre para arriba, no podés, ni bajar, no podés bajar. Si te da nulo podés repetir el tiro, el mismo quilaje. Pero si te dan válido, no podés repetir. Tenés que sí o sí o subirle dos kilos o subirle lo que puedas. Bien. ¿Y ¿Cuánto fue lo, lo máximo que tiraste en este...? Lo máximo que tiré, que fue nulo en los evitas, fue 85. ¿85? 85, ¿85? sí. y levantó 30. ¿no? <risa> bien, bien. Igual. Buenísimo. Y bueno, y eso, el tema del, del peso. Eh, hay una marca que vos tenés que llegar, Dep depende de la competición, por ejemplo, bueno, acá competís si, si levantás más de 70. Eh... Claro, las categorías son por el peso corporal ah. de, cada, de cada participante, se dividen así, te doy un ejemplo, de 80 a 88 kilos es una categoría de las más altas, porque después ya viene mi categoría que sería de 88 a 95, y de 95 a 107, y después ya es libre, los más pesados y sí es eso y Diego decime dejando un poco de lado esto ¿cómo, cómo te interesó digamos este, este yo sé que es un, sos un amante del deporte que no solamente haces esto sino que haces otro tipo de deporte eh, pero ¿cómo, cómo te comenzaste esta disciplina o sea qué te interesó del power padelista? claro claro eh, yo entreno eh, entreno básquet adaptado juego para la edad y para luz y fuerza y compañeros de... tengo dos compañeros de básquet adaptado que, me, que ellos hacen para powerlifting y me dijeron, me invitaron, me dijeron a la salida de los entrenamientos, me decían eh, que, que vaya, que me escriba que había... en julio pasado había un torneo acá en Posadas, que me escriba que iba a andar bien, que le meta onda, que le meta ficha y bueno. Yo sin saber nada de técnica, sin ir al gimnasio, sin entrenar nada, no me quedé quieto, le, le pedí a mis padres. Y bueno, me, primero no querían, me dijeron no porque te puedes lastimar, no, no, quiere, no queremos que hagas fuerza, no, no queremos... Bueno, hasta que le hinché y me quisieron, fue mi primer torneo de, para powerlifting y salí tercero en mi categoría. Eso tenés, es algo a vencer también, que es el miedo de los padres, también el claro, de soltar claro. al hijo para que, sí, sí. que haga la, las competiciones. Y bueno, contanos un poco qué, qué es lo que competiste hasta ahora, porque contamos que tra trajiste varias medallas. Sí. Y, si podemos enfocar acá. Me vuelta Pero está al revés. Ah, sí. ahí, está. ahí está, ahí está. Mejor atleta jueves. Les paso a comentar así más o menos. Este... Este trofeo, no sé cómo se podría decir, presente, lo gané el fin de semana pasado en Mar del Plata en un nacional. Bueno, y las medallas que él tiene en la mano son de los Juegos Evitas que competí. Uno competí porque el para powerlifting se compite individual, pero eh, hicieron, quisieron hacer un, eh, no, sé, no sé cómo se diría, pero hicieron individual y al otro día hicieron grupal. Por ejemplo, le doy un ejemplo: salimos sorteados, eh, ponían todas las provincias, así que estaban inscritas en para powerlifting, poníamos adentro un, de un bol o lo que sea, y sacábamos. Había tres representantes de la selección argentina de para powerlifting, que eso iba, iban a ser nuestros capitanes del equipo. A mí me tocó con Salta con Entre Ríos y con Mendoza y salimos, salimos primer lugar, eh, eso es sumatoria de kilajes de bueno, levantados. Y decime qué metas tenés ahora, me estabas contando que hay un equipo también de selección argentina, eh, ¿cuáles son tus metas? Y mi meta es, es llegar a Bogotá al Parapanamericano el año que viene. Bien, Esa. Muchas ganas. Y te consulto, si alguien está viendo en este momento y quiere empezar a practicar esta disciplina, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo de, qué, ¿De quién personas hay atrás de todo esto de Power, para Powerlifting? No, la verdad que no hay, eh, no hay nada que lo impida, es cuestión de entrenar un poco, eh, entrenar, eh, saber la técnica y nada más. Bueno, ¿y Bogotá cuándo es? Bogotá es en julio del año que viene. No sabría bien la fecha, ¿Cuál? pero me dijeron junio julio. ¿Y cuál es tu plan de entrenamiento hasta ese momento? Y Todos los días, lunes, miércoles y viernes, todos los días, hasta el año que viene. ¿Cuál es? ¿Y la meta en peso? ¿Cuál sería? Ahora te dijiste que están en los 85. Sí. ¿Hasta dónde pensabas Y algo? quisiera, para ese torneo, quisiera llegar por lo menos a los 100, levantando 100. ¿Lo ve cerca? Sí, bastante. Ajá. O sea, lo veo cerca, pero no tan, tan así fácil de hacerlo, porque todo, todo lleva a su esfuerzo. Y en, y en tanto el acompañamiento para, para el deporte, para en en los parolímpicos y eso, ¿cómo, ¿cómo viene la provincia? Y la verdad que bien, no... No tengo nada comentado ni nada de eso, pero me dijeron que yo estaba en vista, así que eso por ahora lo tengo. ¿Y, y todo lo que es el, el detrás, que sería la parte económica para los viajes y todo eso, cuenta de parte del... ¿Te ayudan con eso? o eso es No, todo, no, es todo por, por nosotros, por mi viejo. Y yo... Bueno, eso es algo a trabajar también en, en algún momento. <risa> sí, y... sí. Por eso. suerte ahora hay muchos métodos de eso de colaboración. Y... Sí, por suerte, la verdad. Así que estamos en campaña a buscar sponsor o alguien así que quiera acompañar en todo esto. Bueno, tío muchas gracias, gracias. por visitarnos. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, entonces nosotros vamos a un corte y seguimos acá con Club Atlético. Nos vemos. No, no. Seguimos con más eh, Club Atlético y bueno, ahora por suerte tenemos la presencia de Agustina Tajada. ¿Cómo estás Agustina? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Oh, bueno. Agustina, contanos, ¿viste, como la premisa que tenemos nosotros siempre es que la gente conozca de, del deporte que vienen a hablar. Contanos un poco sí. del karting. Bueno, el karting es un deporte eh, automovilístico reducido digamos, en tamaño. Eh, por ahí estamos muy acostumbrados a ver los, los autos grandes, los del TC, eh, sí. la fórmula muchas veces. Eh, exacto y como se ve en la pantalla son eh, como mini autos de carrera. Muchos lo ven así. Eh, el karting consta más que nada del motor, que son motores de motos. Eh, la marca no, no tiene nada que ver porque a veces se cambian, las, se ensamblan diferentes partes. Sí hay, existe un reglamento en cual cada parte del motor tiene que estar dentro de ese reglamento para pasar una técnica que se hace cuando se termina cada, cada entrada a pista. Eh, la, o sea, la carrera de karting está, se considera como carrera el, el fin de semana completo, sábado y domingo. Eh, los sábados se hacen dos tandas de prueba, este año al menos fue así, se hacen dos tandas de prueba donde bueno, te permiten lo que le llaman eh, prueba con tanque lleno, eh, uno sale, prueba los tiempos, prueba las gomas que van a usar, eh, todo Eso el no peso. cuenta con puntaje, o no, sea, una prueba. No, Si ya tenés el sensor puesto, que es justamente el que te mide los tiempos, pero no cuenta. O sea, vos podés ir viendo, si querés una vuelta rápida. Es para un reconocimiento del... del Exacto, del... vos podés hacer una vuelta rápida eh, en la pista y vos, con el sensor ya estás viendo en qué tiempo estás eh, haciendo, o sea, tu tiempo real. Si bien tenés los tenemos los equipos que suelen ser Microm, que en el volante, que te van diciendo los tiempos que va haciendo cada piloto, pero no... O sea, nunca suele ser el mismo que en el, en, la, en el sensor de pista porque bueno se toman de diferentes lugares y el, la apertura y el cierre del tiempo tiene que ver a la hora de ¿Y la salida? ¿Cómo se, ¿cómo se decide en qué puesto salir? Bueno, justamente después de estas dos tandas de prueba empiezan las clasificaciones. Eh, si son más de 15 karting en la categoría, se dividen dos tandas de clasificatorias y ahí se me, no importa si vos en tu tanda quedaste primero o segundo, cuando se unen en la serie es por tiempo. Claro. En el caso que el, al día siguiente, el domingo, se hacen la serie y la final. En caso de que la serie sea mucha cantidad de karting, se hace serie clasificatoria. Ahí pasa lo mismo, se hacen dos series y ahí se van dividiendo los tiempos eh, entre más rápido y... Es como clas, clasificatoria justamente, sí. como dice, se llama. Y en la final, sí, ahí no interesa la cantidad de karting, se larga todos juntos de acuerdo a cómo se quedó en la serie clasificatoria. Eso es más que nada la parte eh, que se ve. Después está la parte técnica, que es en la clasificación, la serie y la final, que en las tres partes se hace cuenta con puntaje, se hace una técnica. Primero se pesa el karting, que tiene que tener un peso mínimo. En el caso de mi categoría, que es la 200, es 195 kilos, eh, karting y piloto. Y después eh, se hace todo lo que es la técnica eh, del karting. Eh, tiene que tener, por ejemplo, en la primera fecha se logra con gomas nuevas. En la segunda hay que correr con las mismas gomas de la primera fecha en la clasificación, la serie y la final. Las pruebas las puedo hacer con las gomas que vos quieras, con el peso que vos quieras. Ahora, clasificación serie final tiene que ser con las gomas de la carrera anterior. Bien. Se cambia en la tercera, la cuarta las mismas, se cambia en la quinta. Eso, por lo menos, fue este año. Puede variar el año que viene o no. Eh, Agustina, entonces, detrás de todo esto hay muchas personas trabajando también. ¿No es que estás solamente vos manejando el karting? No, el no hay, hay mucho, mucho atrás. Principalmente en mi familia. Uh -huh. Eh, nosotros venimos de, mis hermanos y yo, de, de una pasión por el automovilismo que viene de mi papá y de mi mamá, eh, siempre fueron apasionados de, de, de todas las carreras, eh, principalmente ahora nos, los domingos familiares, donde suelen ser domingos donde la gente mira el fútbol, bueno, nosotros miramos las carreras, eh, TC Nacional, TC Moura, Fórmula 1, eh, nos dedicamos a eso, digamos. ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuánta gente está en el, en el equipo de Carpenter? Y eso varía de acuerdo a cuántos pilotos sean. Eh, en el caso del año pasado, nosotros éramos mi hermano y yo corriendo en la categoría 200 y eh, habían, depende de la fecha, tres o cuatro pilotos más corriendo en otras categorías con nosotros. Ahí nuestro mecánico es uno para todos los motores, pero tiene sus ayudantes que están capacitados y tenemos un chasisista que se encarga exclusivamente la parte del chasis. Nosotros sacamos motor y queda el chasis. Donde hay que alinearlo, donde hay que ver dónde se pone el peso para que no ¿En eso no también jugado. estás metida, digamos, sabes algo de, de mecánica? Y Entiendo eso? bastante, eh, digamos, socorro de los ocho años y trato de ir adquiriendo esa, esa parte. Porque capaz que hay, hay eso de que eh, hablas con el mecánico y decís, ajustame esto porque me parece que en la vuelta se le estoy sintiendo... Sí, realmente lo que transmitimos nosotros es lo que hace el karting a la hora de doblar, frenar o acelerar. Por ejemplo, eh, cuando yo estoy doblando y el karting trata de ir derecho y se me está haciendo la trompa, hay que darle más trompa, oh. claro. y ahí se va ajustando las trochas del karting o a veces se, se mira la rigidez, se sacan más, o sea, se, se desajustan ciertos caños o se ajustan, eh, también hay que mirar eh, las libras de las cubiertas, si están muy altas el karting queda más, como más suelto, si están con menos libra queda más agarrado del asfalto, todo eso se va haciendo justamente, se ve todo eso en las pruebas. Agustina, toda esta experiencia que vos nos contás, digamos, todo ese saber que tenés, ¿comienza en qué momento de tu vida? O sea, ¿muy joven o ahora se pudo. hacer? A entender ¿so lo que estaba haciendo, <ríe> empieza recién a eso de los 15 años. 15. Entonces empecé a correr a los 8, empecé con un steel, un karting que no tiene cambios, que es el del de motor de la máquina de corta Sí. sí. <ríe> eh, después, ahora ya están los, los karting eh, que ahora están corriendo la IMPA en la, la escuela, ya son motores un poco más adaptados a eso. Eh, después corrí con la 110, que es el motor de moto de 110. Y después pasa la 150. Todo esto fue en la tierra. Yo empecé a correr en tierra. Cuando cumplí 15 años, más o menos, eh, conocí lo que es el asfalto. Me cambié al, al Campeonato Misionero de Kartini en pista, que está eh, regido por la fema Y ahí, bueno, empecé a poquito. Justamente ese año empecé en la Standard y se abrió la Copa de Damas. Eh, fue en 2017. Por suerte, con la pocas experiencia que tenía, digamos, y, y éramos pocas mujeres, eh, fui aprendiendo muchas cosas que por ahí en categorías de hombre no, no, no había aprendido. En la estándar bueno. no me estaba dando mucho conocimiento, sin más correr más fino con, con, con, con las chicas, que en ese caso era Leticia y Cintia. Uh -huh. Y bueno, después a lo largo del año se fueron sumando más, pero, pero era una categoría muy, muy dura para correr, o sea, bueno, muy no, áspera. Y decir que es mixto, ¿no es cierto? Ah, o sea, ahora se consolidó como mixto. Exacto, está la categoría de damas Ajá. también pero yo estoy corriendo en la 200, que es mixta. ¿Con tu hermano también están a la par compitiendo? Exactamente. ¿Hay ahí alguna rivalidad entre ustedes? ¿Se apuesta en algo? No, este, este año al menos no. Eh, realmente él me ayudó mucho a mejorar. Eh, cuando nos enteramos que yo estaba, o sea, estaba en, en posibilidad de ganar el campeonato o por lo menos quedar dentro de los, de los tres primeros puestos, uh -huh. eh, él estaba corriendo en la senior, que era otra categoría, y se cambió a la 200 y ahí empezamos a trabajar los dos, él aprendía, o sea, lo, lo, siempre suele ser el que, el que va atrás aprende más, siempre. Eh, quizás yo quería salir con, con otros pilotos de la categoría atrás para seguir y obviamente, yo me doy cuenta que tengo alguien atrás, levanto la mano y no me siguen más. O sea, no. eso es avivar al, al, al que viene atrás, permitirle que siga atrás tuyo, darle tus radios de giro, tus tiempos, tu margen Bien. de frenada. Y con Muchas mi hermano, él me decía, che, mira, acá está frenado mucho, yo te niego, acá estás haciendo mal radio de giro y así. Como él, como él no estaba abriendo un campeonato, sí le dejaban salir atrás de los otros. Y ahí es donde él me transmitía lo que veía a mí. Y ahí íbamos mejorando. Pero después, por ejemplo, cuando yo ya empecé a ir más rápido, yo me iba atrás de él y decía, che, yo te alcanzo acá, te alcanzo acá. Ah, y de esa, esa es la manera más fácil y más rápida de pulir y el deporte. El Exactamente. El karting no... Es muy difícil ver un piloto que haya aprendido solo. O sea, claro. Así. Siempre tienes que tener una referencia. Siempre hay, tiene que haber alguien a al quien te enseñe. Agustina, ¿y cuáles son tus aspiraciones como para ir cerrando? Porque tenemos un desafío más para vos acá. Bueno, eh, cuáles son tus aspiraciones de acá en más? Bien, eh, este año debuté también en la clase 1, en el pista de claro. eh, los autos, uh -huh. y también en el TCM, que son las, las cafeteras independientes, digamos. Y el año que viene, el, la primera meta sería largar estamos, en un auto. Estamos viendo, digamos. Exacto, se Fía de uno y ahora, bueno, está la Doye. La Doge, exacto. Uh -huh. y, el año que viene sería correr en la categoría en las cafeteras, esa, eh, largar de vuelta con ese auto sería lo ideal, un auto que ya conozco, ya tengo en confianza, que está de la mano de Vicky Cantero Competición. Y eh, bueno, con el karting también pelear, ahora sí arrancar desde la primera fecha a pelear el campeonato de la 200, mano a mano con todos. Porque el Así año que pasado son fue más experiencia. Muy, muy competitiva. Sí, sí, la verdad. Bueno. Tengo cuatro, tengo tres hermanos más chicos, o sea, no me quedan atrás. <risa> Bueno, vamos a ver si te, ¿Te, te, ¿te, podemos, te podemos grabar diciendo tu sueño, así como el Diego que dijo, mi sueño es jugar un mundial. ¿Cuál sería tu sueño? Y realmente mi sueño es llegar a, a correr tanto nacional como internacionalmente. Y llegar lo más lejos que me permita tanto mi capacidad, mi experiencia y el bolsillo. Esa, esa es la parte más complicada del automovilismo, llegar a los presupuestos que, que hoy en día son muy elevados. Por eso... Eh, cuando terminó el año nos sentamos con familia a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque auto, más Cardi, más mi hermano, más todo junto, es un tema. Y ahora mis dos hermanas más chicas también quieren empezar. Entonces, es todo un presupuesto. O sea, estaría bueno, eh, obviamente, desde ya empieza la carrera de Contrarreloj a buscar los sponsors. Sí. Eh, eso es mucho ganarle a otro también. Y bueno, por ahí esta parte es complicada. Pero eh, ya empieza la, el plan de buscar los sponsors. Bueno, ya, el entonces tenemos un desafío mucho más difícil ahora para vos. <risa> eh... Te voy a explicar cómo, cómo es el juego. Ok. Eh, te, eh, podemos ir levantándonos todos. Oh. Así que acá tenemos la, las pelotitas. El juego consiste en lo siguiente: tenemos dos colores. quieres elegir uno? Naranja. Naranja, bueno, para vos. ¿Está bien. Eh, Yo voy a hacer. El... Vas, a, vas a tener tu debut también acá. Blanco. Así que tenés 10 wow. segundos para tirar 10 pelotitas. Ok. O sea, en tiempo, claramente, es una pelotita por segundo prácticamente. Mm. Eh, tiene que picar acá primero y entrar dentro del aro. Si querés, le dejamos a él primero para darte la ventaja de que veas. Como decías, viste que en el karting se, vas mirando de atrás. Dale, para, dale, dale. para tu ventaja, es la primera vez que voy a jugar. Te bueno. Así que cuando yo te doy la orden, vos empezás. Tenés, vas a tener 10 segundos. Bien así ]ísimo. que, preparado. Listo, va. Uno adentro. Casi... Va, ah, dos adentro, tres, casi, cuatro, cinco, uh, listo, ese uh, ya no valió, ese ya no entró. Así que… Cinco. Cinco puntos. Cinco. puntos para Damián. Ahora vamos con vos. Cuando yo te dé la orden, arrancamos, preparada, lista, va. Uno adentro, dos, viene bien, ¿eh? casi, tres, cuatro, Vamos, vamos, vamos, que el tiempo. 5, 6, uh, justito entró. A ver que entró... A ver que no, entró... Televin, un bar. Bueno, después vamos a analizar <risa> ahí en, en el bar a ver cómo Pero, pero, que, pero me parece, parte. yo creo que entró, sí, porque ya estaba en el aire cuando, cuando sonó la campana. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir no, a, sí. a visitar. Gracias a ustedes por la invitación. Está, la verdad me encantó el canal, no sabía que, oh. que nuestra facultad tenía, tenía este, este espacio. Y está muy bueno que que impulsan la cantidad de deportes, son varios en la provincia. Sí, contemos que eh, estudias para contaduría acá en... Sí, exacto, contador público. ¿En algún tiempo año? de tu vida también estudias? Uh, no sé qué, qué es más complicado, si la carrera que estés haciendo <risa> o el karting, pero a <risa> uno ah, por lo menos la tengo agarrada a la mano. Buenísimo. Ahora veré cómo sale la carrera. Bueno, bueno y gracias al negro que, que debutó hoy en, en sí, Televisión. Bueno, gracias a todo el equipo de producción que me... Que me llamó para, para hacer el programa. Solo que bueno, perdiste acá tu debut y, y perdiste. No, no, no, no. Bueno, yo quiero dar las gracias a Bartolo Showroom, que es el que me da la ropa para vestirme acá en cada programa. Después vamos a ver si conseguimos también para conseguirla con la dupla acá, con el negro, que los dos tengamos la ropa. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Club Atlético.